Yo, el lápiz, por Leonard Reed. Yo soy un lápiz de grafito, el típico lápiz de madera tan conocido por todos los que saben leer y escribir. Escribir es al mismo tiempo mi vocación y mi distracción, eso es todo lo que hago. Yo, el lápiz, si bien en apariencia soy algo sencillo, merezco tu asombro y admiración. En realidad, si ustedes consiguen darse cuenta del milagro que vengo a simbolizar, podrán ayudar a la libertad que desgraciadamente la humanidad va poco a poco perdiendo. Tengo una profunda lección que enseñar, y puedo transmitirla mejor que lo que un automóvil, un aeroplano o una lavadora de platos podrían hacerlo en virtud de ser aparentemente algo muy simple. Simple, sin embargo... Ni una sola persona sobre la Tierra sabe cómo hacerme. Esto suena fantástico, ¿no es cierto? Especialmente cuando se toma conciencia que alrededor de 500 millones de unidades como yo son producidas en los Estados Unidos cada año. Tómenme y observenme. ¿Qué es lo que ven? Sus ojos no encontrarán gran cosa. Hay un poco de madera, barniz, la etiqueta, la mina de grafito algo de metal y una goma de borrar. Mi árbol familiar comienza con lo que en los hechos es precisamente un árbol, un cedro de fibra recta que crece en el norte de California y Oregón. Contemplen ahora todos aquellos elementos que la tarea de cortar el árbol y transportar los troncos hasta la vía del ferrocarril requiere, tierras, camiones, sogas y muchos otros pertrechos. Piensen en todas las personas y en las innumerables técnicas que intervinieron en su fabricación, en la extracción del mineral, la obtención del acero y su conversión en sierras, ejes, motores, el cultivo del cáñamo y su paso por todas las etapas hasta llegar a la soga pesada y resistente, los campamentos de los obreros con sus camas y comedores. Los troncos son transportados hacia un aserradero en California. ¿Pueden ustedes imaginar a todos aquellos individuos que participan en la fabricación de los vagones, los rieles, los motores del ferrocarril y en la instalación de los sistemas de comunicación? Consideren las tareas que se llevan a cabo en el aserradero. Los trancos, troncos de cedro son cortados en pequeñas láminas de un cuarto de pulgada de grosor cada una. Las mismas son secadas y entintadas por las mismas razones por las que las mujeres ponen rouge en sus rostros. La gente prefiere que yo luzca hermoso y no de un blanco pálido. Las láminas de madera son enceradas y secadas en un horno nuevamente. ¿Cuántos conocimientos intervinieron en la fabricación de la tina y de los hornos, en la generación de calor, en la luz y la energía, las poleas, los motores y en todas las cosas que la fábrica requiere? ¿Incluimos a los que realizan la limpieza de mis ancestros? Sí, y también a quienes vertieron el concreto para edificar la represa hidroeléctrica que suministra de energía a la fábrica. Mi punta en sí misma es compleja. El grafito es extraído de Sri Lanka. Tengan presente a los mineros y a todos aquellos que produjeron sus diversas herramientas y a los que elaboraron las bolsas de papel en las cuales el grafito es transportado y a quienes fabricaron las cuerdas con las cuales se atan las bolsas y a aquellos que las cargaron y a los que fabricaron esos barcos». Inclusive los encargados del faro que guía las naves y los operarios del puerto participaron en mi nacimiento. El grafito es mezclado con arcilla proveniente de Mississippi en la cual el hidróxido de amonio es utilizado en el proceso refinado. Posteriormente agentes humectantes son añadidos tales como sebo sulfurado que es grasa animal químicamente tratada como ácido sulfúrico. Luego de pasar por numerosas máquinas, la mezcla finalmente luce como salida de un picador de carne y pasan a ser cortadas a medida, secadas y horneadas por varias horas a una temperatura de 1000 grados Celsius. Para aumentar su resistencia y suavidad, las puntas son tratadas con una mezcla caliente que incluye cera proveniente de México, parafina y grasas naturales hidrogenadas. La madera de cedro recibe seis manos de esmalte. ¿Tienen idea de cuáles son todos los ingredientes del esmalte? ¿Se le ocurriría a alguien pensar que las refinerías de aceite de castor forman parte de él? Pues así es. Al mismo tiempo, el proceso a través del cual se logra que el esmalte tenga un atractivo color amarillo involucra las habilidades de más personas que las que alguien podría llegar a enumerar. Mi pequeña porción de metal está hecha de cobre. Piensen en todos aquellos que se dedican a la extracción de zinc y del cobre y en quienes conocen las técnicas para producir finas y brillantes láminas con ambos elementos naturales. Los negros anillos que se observan en mi cuerpo son de níquel negro. ¿Qué es el níquel negro y cómo se le aplica? A su vez, la historia completa de por qué el centro de mi cuerpo no posee el níquel negro demandaría páginas enteras para explicarla. Luego llega el momento de mi coronación, a la que poco elegantemente se le conoce en el mundo comercial como la arandela, la parte que los individuos utilizan para borrar aquellos errores que cometen conmigo. Un ingrediente llamado, llamado fáctice es lo que constituye esa parte de mi ser. Es un producto de características similares al caucho, hecho con un aceite proveniente de las antillas holandesas mezclado con cloruro sulfurado. La llamada goma, contrariamente a la opinión popular, se utiliza solamente para pegar. Existen también numerosos agentes vulcanizadores y aceleradores. Por ejemplo, la piedra Pómez proviene de Italia y el pigmento que le otorga a la arandela su color es cadmio sulfurado. ¿Quiere alguien desafiar ahora mi afirmación inicial de que ningún individuo sobre la Tierra sabe cómo fabricarme? En realidad, millones de seres humanos han participado en mi creación, cada uno de los cuales solo conoce muy poco del resto, pero no de la compañía de lápices que contribuya a mi elaboración más que una infinitesimal parte del conocimiento. La única diferencia que existe entre el minero que extrae el grafito en Sri Lanka y el leñador en Oregon está en el tipo de conocimientos que ambos poseen. Ni el minero ni el, le ni el leñador pueden ser dejados de lado. He aquí un hecho pasmoso. Ni el minero que fabrican los barcos o trenes o camiones, ni quien posee en funcionamiento la máquina que talla mis partes metálicas, realizan su tarea porque me quieren, ellos me quieren, aún menos de lo que puede llegar a hacerlo un alumno de primer grado. En realidad, entre esta vasta multitud existe algo en común, que nada, nada tiene que ver con la circunstancia de que alguna vez hayan visto un lápiz o aún de que, sean o, o que sepan o no cómo utilizarlo. Su motivación es algo que está más allá de mi propia existencia. Cada uno de estos millones de individuos observa que pueden intercambiar su pequeña parte de conocimiento respecto de cómo se produce un lápiz por aquellos bienes y servicios que necesitan o desean, pudiendo yo encontrarme o no entre esos bienes. Existe aún un hecho más pasmoso, la ausencia de una mente maestra, de alguien dictando o dirigiendo por la fuerza todas esas incontables acciones que me permiten cobrar vida. Ni el más mínimo rastro de tal clase de persona puede encontrarse. En cambio, hallamos a la mano invisible de Adam Smith trabajando. Este es el misterio al cual me refería al comienzo de mi relato. Yo, el lápiz, soy una compleja combinación de milagros. Un árbol, zinc, cobre, grafito, etc. Pero a todos estos milagros que se ponen de manifiesto en la naturaleza se le ha añadido un milagro aún más extraordinario. La configuración de creativas energías humanas, millones de pequeños conocimientos dando forma a una natural y espontánea respuesta a una necesidad y a un deseo humano y en ausencia de cualquier clase de mente maestra. Lo expresado es lo que quise decir cuando escribí. Si consiguen darse cuenta del milagro que vengo a simbolizar, podrán ayudar a la libertad que desgraciadamente la humanidad va poco a poco perdiendo. Si alguien es consciente de que estos conocimientos se armonizan natural y automáticamente dando forma a actividades creativas y productivas en respuesta a las necesidades y demandas de los individuos y en ausencia de toda mente maestra gubernamental y coercitiva, esa persona poseerá un ingrediente absolutamente esencial para la libertad. Fe en la libertad individual. La libertad es imposible sin esa fe. Una vez que el gobierno toma para sí el monopolio de alguna actividad creativa, como por ejemplo el servicio de correos, la mayoría de los individuos creerá que la correspondencia no podrá ser eficientemente despachada por particulares actuando libremente. He aquí el motivo. Cada uno admitirá que por sí mismo no puede conocer todas las facetas que involucran la entrega de correspondencia. Será consciente también de que ningún otro individuo sabe tampoco cómo hacerlo. Estas percepciones son en realidad correctas, Nadie posee suficiente conocimiento para desarrollar un servicio nacional de correos, del mismo modo que nadie posee los conocimientos suficientes como para poder fabricar un lápiz. Ahora bien, ante la falta de fe en la libertad individual, ante el desconocimiento de que millones de pequeños conocimientos natural y milagrosamente confluirán para satisfacer una necesidad del mercado, la opinión pública arribará erróneamente a la conclusión de que el correo puede ser repartido por una mente maestra gubernamental. Si yo, un lápiz, fuera el único artefacto que pudiera ofrecer testimonio acerca de que los hombres y mujeres pueden llegar a alcanzar cuando se les permite comerciar libremente, entonces quienes tienen poca fe tendrían un justo motivo. Sin embargo observamos que el despacho de correspondencia es algo relativamente simple si se le compara, por ejemplo, con la fabricación de un automóvil o de una calculadora o con decenas de miles de otras cosas. En las áreas donde los individuos han sido dejados en libertad, ellos han logrado trasladar la voz humana alrededor del mundo en menos de un segundo, hacer llegar un evento visualmente y con movimiento hasta el hogar de cualquier persona al mismo tiempo en que está ocurriendo, transportar cuatro libras de petróleo desde el Golfo Pérsico hasta la costa occidental, media vuelta al mundo, por menos dinero que el que cobra el gobierno por despachar una simple carta hasta la vereda de enfrente. La lección que tengo para transmitir es esta. Déjese a las energías creativas fluir libremente. Simplemente organícese a la sociedad para actuar en armonía con esta lección. Procúrese que la organización jurídica remueva todos los obstáculos lo más que pueda. Permítase que los conocimientos surjan libremente. Téngase esa fe en que los hombres y mujeres libres responderán a la mano invisible. Esa fe será ampliamente confirmada. Yo, el lápiz, aparentemente tan simple, ofrendo el milagro de mi creación como testimonio de que esa fe resultará muy práctica, tan práctica como lo son el sol, la lluvia, un cedro y la buena tierra».